Hola, mi nombre es Ramiro y en esta ocasión te voy a enseñar a cómo atender una aclaración dentro de NetPay Manager. Una vez que ingresamos a NetPay Manager, nos vamos a dirigir a la barra lateral izquierda para seleccionar el apartado de reportes. Una vez seleccionado, daremos clic en aclaraciones, el cual nos va a redirigir al panel de control de nuestras aclaraciones, donde vamos a poder visualizar el histórico de ellas. Una vez que selecciones la aclaración que se va a atender, damos clic en estatus. Y nos va a aparecer esta pestaña, de la cual nosotros le vamos a dar clic en el apartado de documentación. Dentro de este apartado vamos a poder subir los documentos necesarios para poder atender nuestra aclaración. Es importante saber que nuestros documentos se dividen en dos pasos. El primero a subir es el pagareo voucher firmado por nuestro cliente. Y en el segundo paso hay que subir algún documento complementario. Una vez que ya subimos los documentos solicitados, vamos a darle clic en el botón de actualizar y cargar documentos. Y con esto hemos atendido exitosamente nuestra aclaración. Es muy importante darle un seguimiento oportuno al estatus de ella.